Hola, ¿qué tal? Soy Walter y en este video vamos a ver planilla de cálculo desde cero, sin saber nada previo de planilla de cálculo, y además sin tener nada instalado en la computadora y sin instalar ni Excel ni LibreOffice, solamente con el navegador e Internet. Se puede. Vamos a verlo. ¿Se puede aprender todo sobre planilla de cálculo en menos de una hora? Eh, bueno, no sé si todo, pero en este video vas a poder analizar con gráficos las finanzas de cualquier emprendimiento, las ventas y los gastos. En muy poquito tiempo y aunque no sepas nada de planilla de cálculo. Y además sin necesidad de instalar nada, aunque no tengas nada instalado en la computadora, eh, ni Excel, ni LibreOffice, solamente usando el navegador e internet. Así que, bueno, miremoslo. Para hacer esta actividad lo único que vamos a necesitar es un navegador y una cuenta de Google que obviamente puede ser un correo de Gmail. Vamos a ir a la dirección docs.google.com Nos va a pedir que iniciemos sesión con una cuenta de correo de Gmail Entonces ingresamos el correo y la contraseña para poder acceder a la suite de Google, esta suite tiene aplicaciones de ofimática, si ya tienen archivos ya les van a aparecer los archivos que trabajaron anteriormente, por omisión o por defecto entramos en la categoría de documentos, pero esta vez vamos a ir a planilla de cálculo, entonces vamos al menú acá y acá tenemos otras aplicaciones de la suite, entonces vamos a hojas de cálculo. Y acá estamos en la aplicación de hojas de cálculo Que también, si tienen varios archivos, les van a aparecer abajo Acá se puede cambiar la forma de vista Y lo pueden hacer en lugar que se vea la miniatura, que se vea una lista Y con esto se puede cambiar el orden de visualización Esto sirve para explorar los archivos y poder buscar Poder saber cuáles son los que fueron compartidos conmigo Cuáles son los recientes o para subir archivos desde la computadora archivos compartidos es porque una vez que hacemos un trabajo lo podemos compartir con otra persona que tenga también un correo de gmail y esa persona va a tener acceso al mismo archivo que tenemos nosotros y eso es algo valioso de esta suite porque al estar el archivo en internet nos permite trabajar en equipo con otras personas a distancia esto que está acá estas miniaturas son Plantillas para hacer otros archivos nuevos. Como por ejemplo acá podemos ver calendarios. Un presupuesto anual, presupuesto mensual, una lista de tareas. Acá podemos ver más plantillas. Y son prediseñados. Son modelos prediseñados. Nosotros vamos a usar un documento en blanco. Entonces vamos acá y creamos un documento en blanco. Entonces como les decía. La ventaja de esta suite es que cuando creo un documento está en internet y le puedo dar acceso a otra persona. Que no ocurre lo mismo si uso por ejemplo Excel o LibreOffice donde creo un archivo que lo tengo en mi computadora solamente. Y para poder compartirlo tengo que enviar una copia de ese archivo por ejemplo por correo electrónico. Pero si la otra persona hace una modificación yo no la veo sino que hay versiones distintas del mismo archivo. En cambio en este caso esto está pensado como un servicio de archivo en la nube. ¿Qué significa eso? El archivo está en internet y varias personas podemos tener acceso al archivo y trabajar en forma colaborativa. Pero eso es opcional. Yo también puedo tener archivos privados que no los comparto con nadie y trabajo yo solo en esos archivos. Bueno, acá aparece hoja de cálculo sin título. Entonces acá yo escribo cuál va a ser el nombre de mi archivo. Vamos a ponerle... Finanza quincenal. Presiono Enter... Y otra de las características de este sistema es que se guardan automáticamente los cambios. Mientras que en Excel o en LibreOffice tengo que ir a abrir el comando guardar. Que acá, se si ven, no está el comando guardar. En la mayoría de, los, de las aplicaciones para computadora en el menú de archivo tenemos la opción guardar. ¿no? En cambio acá se guarda automáticamente. Vamos a ir viendo que cada vez que hacemos un cambio... Va a aparecer acá arriba el mensaje guardando, que ahí indica que se está guardando en forma automática. Nosotros vamos a hacer una finanza quincenal que puede ser para una organización del hogar o de un pequeño emprendimiento o de un pequeño negocio. Vamos a empezar por algo fácil y después le vamos a ir agregando nuevas funciones en forma progresiva. Lo primero que vamos a hacer es, esto se organiza por columnas y por filas. En la celda, esta es la celda, la columna A y la fila 1. Entonces esta es la celda A1. En la celda A1 vamos a ponerle un título. Por ejemplo, control de gastos. Presiono Enter. Acá vamos a poner días. Y en la columna de al lado vamos a poner ingresos. Y entonces acá van a estar los días. El día 1. Enter, el día 2, el día 3 y así hasta el día 15. ¿Qué pasa? Ahora vamos a aprender una función para completar en forma automática. El completado automático. Cuando ya ingresamos tres datos de una serie que sabemos que va a ser consecutiva, podemos seleccionarla con el mouse y ahora tocamos este icono lo mantenemos presionado al botón del mouse sin soltarlo y empezamos a extender hacia abajo. Ahí extendimos dos. Significa que tenemos 5. Vamos a continuar hasta 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lo soltamos y automáticamente se completó. Eso es una función que es valioso saberla porque ahorramos tiempo. Porque de lo contrario tendríamos que haber escrito todas las variables. Imagínense si tuviéramos que hacer 30 días. Vamos a hacerlo. Desde acá, desde 15, vamos a extenderlo. Y acá llegamos al 34. Borramos esto. Presionamos suprimir. Y ahí tenemos 30 días. Pero esto era solo un ejemplo. Ahora lo vamos a dejar en 15. Entonces vamos a borrar la segunda quincena. Bueno, acá tenemos los días del 1 al 15. Quiero que vean que acá arriba dice guardando. Yo no toqué nada, automáticamente va a aparecer guardando y se va a guardar solo. La velocidad de guardado depende de nuestra conexión de Internet. Bueno, fíjense que ahora aparece, eh, apareció guardado en Drive y está este icono y me dice se han guardado todos los cambios. Entonces decíamos, teníamos los días del 1 al 15 y acá vamos a tener los ingresos. Los ingresos van a ser, por ejemplo, supongamos que yo tengo un emprendimiento y estoy vendiendo algo. Entonces, el día 1 vendí una cantidad, un importe de, por ejemplo, 550 pesos. Entonces, pongo 550 el valor, presiono ENTER. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer así, con el día 2 el día 3. Entonces, vamos poniendo los, eh, los importes que fui vendiendo día por día. Ahora, esta vez, no voy a poder usar el comando AUTOCOMPLETAR, obviamente... Porque esto no va a ser automático, sino que acá tengo que tener los valores reales. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente dedicarme a completar toda la secuencia de la primer quincena. Ahí completé los ingresos. ¿Qué falta? Vamos a darle un formato de moneda. Porque ahora empezamos a a ponerle significado a los valores que estamos ingresando entonces vamos a seleccionar este rango esto se llama rango el rango es un conjunto de celdas que puede ser un conjunto vertical podría ser también un conjunto así horizontal o podría ser esto que se llama matriz cuando tenemos un conjunto de celdas en columnas y filas por ahora vamos a seleccionar un rango vertical y vamos a darle un formato de moneda Entonces vamos a número Y acá tenemos El formato de moneda Bueno, ¿qué pasa? Le pone euros, porque seguramente Está configurado con un idioma español Entonces, vamos a formato de nuevo Vamos a número En lugar de ir a moneda Vamos a ir acá abajo donde dice más formatos Entonces Dice otras monedas Acá está el euro por omisión o por defecto. Pero si bajamos, eso está por orden alfabético. Y tenemos que buscar el peso argentino. Peso. Peso argentino. Entonces lo seleccionamos y ponemos aplicar. Entonces acá vemos como le puso un formato de peso argentino. Hay otras opciones de formato, por ejemplo título, lo podemos seleccionar. Acá estoy seleccionando un rango horizontal. Esto es para ponerlo en negrita. Y esto es para alinearlo a la derecha. Otras cosas que podemos hacer es cambiar el ancho de las columnas. Y esto se puede ir configurando. Es para que lo sepan. Que en la unión entre cada columna tenemos una selección para poder cambiar el ancho de esa columna. Lo mismo sucede con las filas. Entonces se puede adaptar y puedo trabajar en un diseño. Continuamos. Entonces acá tenemos una quincena con los datos de ingresos de cada día. Lo que vamos a hacer es un gráfico. Entonces, vamos a seleccionar el rango de los días y los ingresos. Entonces, podemos ir acá o podemos ir a insertar gráfico. La aplicación me presenta esto. Yo lo puedo ubicar, cambiar de lugar, arrastrando con el botón del mouse. De título le puso ingresos frente a días. Yo le puedo cambiar ese título con doble clic y le pongo, por ejemplo, evolución de del ingreso. Porque el gráfico de bar de líneas. Sirve para mostrar la evolución de una variable a través del tiempo. Acá a la derecha vamos a ver. Que tenemos un editor de gráficos. Si lo cerramos como lo activamos. Con el botón derecho del mouse. Sobre el gráfico tenemos estilo de gráfico. Entonces ahí aparece este menú. En la configuración del gráfico. Vamos, acá está en personalizar, podemos ir a configuración. En la configuración vemos que está el gráfico de líneas. Si vamos acá, vamos a ir al gráfico de columnas. Que es muy parecido al gráfico de barras, solamente que es en forma vertical. Esto es un gráfico de barras, es la misma información presentada de otra forma. Acá también lo podemos agrandar. Y les quiero mostrar otras opciones. Esta opción sería un gráfico de áreas que es muy similar al gráfico de líneas, simplemente que va pintando la superficie para formar un área. Vamos a quedarnos por ahora con el gráfico de columnas. Y les quiero mostrar que acá hay dos ejes. En la vertical tenemos ingresos, que tenemos desde 0 hasta 800. Y en el horizontal tenemos los días, de 1 a 15. Ahora les voy a mostrar algo interesante. Fíjense que acá podemos ver gráficamente que el día 7 fue el día que menos dinero ganamos. Si venimos acá a los datos, vemos que dice 350. Y el día que más dinero ganamos fue el día 6 y el día 13. Vamos a ver acá el día 6, 670. Y el día 13, 670 también. Si hacemos clic, también nos informa el valor. Y este valor de 800 significa el tope máximo... Que es de acuerdo a los valores que tenemos. Supongamos que había un dato que estaba mal. Y el día 13 no habíamos ganado 670. Sino que habíamos ganado 870. Fíjense lo que va a suceder. Vamos al día 13. Lo cambiamos. Podemos tocar la tecla suprimir. Y ponemos 870. Cuando presionamos Enter. El gráfico cambió. Y se hicieron más chicas las barras. ¿Por qué? Porque ahora el nuevo tope máximo es 1000, porque este valor superó la barrera de los 800. Vamos a dejarlo como estaba: 870, presionamos suprimir y lo pasamos a 670. Entonces, este es el gráfico inicial que teníamos. Vamos a cambiar este valor que fue el día que menos ganamos, 350, y vamos a cambiarlo por 550, por ejemplo. Venimos acá, presionamos suprimir. Ponemos 550. Y fíjense cómo se actualizó automáticamente. Podemos hacerlo así, más grande o más chico. Supongamos esta 390, vamos a pasarlo a 290. Venimos acá a 390, presionamos suprimir y pasamos a 290. Bueno, y así se actualiza el gráfico. Lo que les quería mostrar es que se actualiza en tiempo real de acuerdo a los valores que tenemos. Vamos a moverlo. Un poquito hacia la derecha al gráfico eh, También podemos borrarlo presionando la tecla Suprimir y se borra el gráfico Si nosotros borramos sin querer Venimos acá a deshacer o control Z Y volvemos a la situación anterior Entonces, ahora vamos a agregarle Una nueva columna que sería de gastos Movemos un poquito más Hacia la derecha Y ahora, además de los ingresos Vamos a tener una columna de gastos Día por día La voy a completar ...rápidamente. Ahí tenemos la columna de gastos. Vamos a hacer lo mismo que el formato. Ahora les voy a explicar algo nuevo que es copiar el formato. Yo acá ya le di formato de moneda. Entonces, para no repetir lo mismo que tendría que ir acá... ...ir a formato, ir a número venir acá abajo, buscar el formato de moneda, en otras monedas, buscar, lo que voy a hacer es, selecciono este formato este rango, con este icono de acá, copio el formato, vengo acá, simplemente al seleccionarlo, lo que hace es pegar el formato que tenía acá, copia el formato del, de los datos y lo lleva al nuevo lugar. Ahora vamos a hacer un gráfico de los gastos. Si selecciono el rango me va a estar seleccionando los ingresos. Entonces solamente voy a seleccionar la columna de gastos. Y voy a ir a insertar gráfico. Acá me está insertando el gráfico de gastos. ¿sí? Esto lo voy a mover hacia acá. Y ahora voy a trabajar con esto. Lo voy a agrandar. A compaginar así, tenemos los ingresos y acá gastos. Bueno, como yo solamente seleccioné este rango, no me aparecen acá los días. En este caso, me aparecen los días porque yo seleccioné toda la matriz. Entonces, les voy a explicar cómo agregamos los días acá. Vamos a la derecha al editor de gráfico. Recuerden que si esto no está, yo vengo con el botón derecho y pongo estilo de gráfico y me sale acá para personalizar. Voy a la configuración. Y acá tenemos gráfico de columnas. O puede ser de líneas. Lo puedo cambiar. O dejarlo como estaba. Ahora el eje X. El eje X es este que está acá abajo. Fíjense que el intervalo de datos me dice desde C3 hasta C18. C3 es esta celda. Donde está el título de la serie. Esto es una serie. Hasta C18. Que es la última. Entonces cuando voy a añadir el eje X. Presiono acá. Y en lugar de poner de C3 a C18. La columna correspondiente es la columna A. De A3 a A18. Incluyo A3 porque incluyo el título de la serie de datos. Pongo A3, dos puntos, A18. Dos puntos es para separar la primera y la última celda de una misma serie o un mismo rango de datos. Pongo aceptar. Y fíjense que acá me puso los días de 1 a 15. Y acá también... Me muestra el tope máximo de 500. Y acá también puedo ver el día que más gasté. Voy a cerrar el editor de gráficos. Acá si hago clic me va a indicar. Cuál es el día que más gasté. Y cuál es el día que menos gasté. O sea puedo ir recorriendo los datos. Si yo tengo el editor de gráficos. Activado. No puedo ver los datos porque estoy trabajando sobre la edición del, del gráfico. Por ejemplo, puedo cambiarle el color, puedo cambiar el estilo de gráfico, etc. Vamos a hacer una cosa. A los gastos vamos a ponerle gráfico de barras o de columnas en este caso. Y a los ingresos vamos a darle gráfico de líneas. ¿Por qué? Porque el ingreso es la evolución de una variable. Eso de acuerdo a la interpretación que cada uno quiera hacer. Hay diversas maneras de presentar los gastos. También lo podemos presentar en forma de líneas. Porque muestra la evolución de una variable. Y ahora vamos a hacer un gráfico que combine ambas series. ¿Sí? Vamos a hacerlo primero eh, en forma manual. Y después lo vamos a hacer en forma automática. Supongamos que estamos acá en esta serie de gastos. Vamos al botón derecho. Estilo de gráfico para activar el editor vamos a la configuración y acá tenemos el eje x está bien vamos a serie tenemos la serie de gastos y vamos a añadir una serie venimos acá y cuál es la serie que vamos a añadir la serie que va desde b3 hasta b18 vamos a hacerlo manualmente pero después dos puntos de 18 dos puntos porque ...la separación entre la primera y la última celda... ...de un rango se hace siempre con dos puntos... ...pongo aceptar... ...y acá me agregó otra serie de datos... ...a esa serie de datos... ...le voy a poner otro color... ...la serie de ingresos... ...quiero que sea de color azul... ...entonces, acá estoy viendo... ...en azul los ingresos... ...y en rojo los gastos... ...entonces puedo hacer un análisis... ...también... De cuáles son los días más críticos Por ejemplo, acá tengo un día crítico Donde hubo más gastos que ingresos Los gastos superaron a los ingresos Y acá tengo días Tal vez más tranquilos como este, el día 15 Donde tuve muchos ingresos y poquitos gastos ¿Sí? Acá los días son bastante parejos Vamos a agregar, por ejemplo, este día Vamos a hacer lo que sea más crítico, el día 5 El día 5 tenía 580 Contra 430 Vamos a hacerlo, 580 contra 560 entonces ven como acá se convierte en un diacrítico. Y así se puede hacer un análisis de la información. Donde se puede observar de un pantallazo más fácilmente para sacar conclusiones. Que en forma de planilla no se puede observar tan fácilmente. Bueno, lo que quiero hacer es que uno de los dos sea de columnas y que el otro sea de líneas. Entonces vamos a, al estilo de gráfico. Vamos a configuración y acá en tipo de gráfico, que teníamos gráfico de columnas. Vamos a probar este que es de gráfico de líneas. Tenemos las dos líneas. La evolución en rojo, la evolución de los gastos. Y en azul, la evolución de los ingresos. Y ahora vamos a ver un gráfico combinado. Este que está acá. Entonces vemos en columnas los ingresos y en rojo en, un, en forma de líneas. La evolución de los gastos. También vamos a ver si lo podemos hacer a la inversa. Tocamos en una serie de datos. Y acá tenemos ingresos. Y es de tipo columnas. Vamos a poner, pasarlo a líneas. Y acá tocamos esta serie de datos. Dice tipo líneas. Vamos a pasarlo a columnas. Y acá hicimos a la inversa. Un gráfico combinado donde vemos en barras los gastos. Y la evolución de los ingresos. Y acá también se puede ver donde hay un día crítico. Y acá hay otro día crítico porque en el día 8 los ingresos fueron menores a los gastos. Bueno, este gráfico lo voy a borrar porque me voy a quedar con el gráfico combinado. Ya sea donde haya línea y, y columnas o de dos columnas. Puedo ir al estilo de gráfico, toco la serie que quiero y la paso a columnas. Entonces acá también puedo ver una comparación día por día. Lo puedo agrandar. Y de esta forma también se puede analizar qué es lo que pasa en cada día. Vamos a hacer una última, un último análisis que sería agregar el saldo. Entonces, venimos acá en otra columna y ponemos de título saldo. Y esto lo va a hacer en forma automática. Si yo un día, el día 1, tuve un ingreso de 550 y tuve un gasto de 150, significa que tuve 400 pesos de saldo. Que sería ingresos menos gastos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Voy a esta celda. Presiono el signo igual. Porque cuando pongo el signo igual, significa que voy a ingresar una fórmula. Y la fórmula va a ser. B4 es el número de ingreso al que le tengo que restar los gastos. Entonces pongo B4. B4 menos, presiono el signo menos. Y le pongo menos C4, que C4 es donde está el gasto. Presiono ENTER y acá me calculó cuál es el saldo de ese día. La importancia de hacerlo automáticamente es que si yo cambio el ingreso, por ejemplo, voy a tocar el ingreso. Y en lugar de 550 voy a hacer que sean 500. Cuando yo presione ENTER se va a modificar el saldo y también se va a modificar el gráfico. Se modificó el saldo y acá también se modificó el gráfico. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a ponerle mucha diferencia. Vamos a ponerle 160. 160. Para que se vea claramente el cambio en el gráfico y en el saldo. ¿Ven? Se cambió el saldo y se cambió el valor y el gráfico. Vamos a dejarlo como estaba. Y el saldo siempre se va a actualizar automáticamente. Vamos a calcular este otro día. Lo que les quiero contar también es que para ver la fórmula. Tienen que acá tener activado en ver barra de fórmulas. Si no está activado no se va a ver acá y tienen que ir acá. Tienen que activarlo. Y acá se está viendo cuál es la fórmula que está en esta celda. Vamos a esta celda. Y vamos a ingresar de nuevo al signo igual. Y ahora vamos a hacer B5. Porque en este caso es B5 menos C5. Ya no es C4 sino que ahora es C5. Presiono Enter. Y ahora me calculó B5 menos C5. Me calculó el saldo del día 2. Ahora vamos al día 3 y les voy a mostrar otra forma distinta de hacerlo. Más fácil. Presionamos el signo igual para indicar que estamos poniendo una fórmula. Acá me dice que ya me hace una sugerencia. Porque está detectando que estoy haciendo un cálculo. Es similar a lo que hice en las dos celdas anteriores. Entonces me sugiere que haga lo mismo. Yo evalúo si está bien y es efectivamente lo que quiero hacer. Entonces presiono Enter. Esa es otra forma. Otra es presionar el signo igual. Toco la celda. La primera celda la toco. Con el clic pongo el signo menos. Selecciono la otra celda. Entonces me completó automáticamente B7 menos C7. Y otra forma sería copiar. Entonces voy a edición, copiar, que es control C. Puedo presionar control C y ya veo que para pegar es control B. Entonces presiono control C acá y copié este dato. En realidad copié la fórmula. Vengo al rango de destino y pongo control V corta. Control V y lo que hizo fue pegar la fórmula en cada celda. Pero fíjense que cada celda, acá me las va mostrando, acá arriba. Si voy recorriendo las celdas, cada celda tiene una fórmula distinta. Porque según, el, según la fila a la que corresponde el dato. Bueno, ahí tengo todos los datos del saldo. Ahora, a esto le voy a agregar una serie. Vamos al estilo de gráfico. Y acá... Le vamos a agregar en configuración. Añadir una serie. Y la serie. Vamos acá. Habíamos dicho que podíamos escribirlo. Pero ahora le voy a mostrar otra forma que es seleccionarlo así. Lo selecciono. Y acá ya me completó automáticamente. Pongo aceptar. Y acá me muestra la evolución del saldo. Entonces. Fíjese que coincide con el día crítico. Porque acá tengo un saldo... Eh, muy cercano a cero porque el ingreso y los gastos son muy similares y acá un saldo menor a cero porque los los gastos superaron a los ingresos que es este día de acá que está en negativo entonces eh, resumiendo esta es una de las aplicaciones que podemos darle a la hoja de cálculo en este caso estamos viendo la hoja de la suite de google pero también vamos a ver que lo podemos hacer en Excel y en LibreOffice o en otras aplicaciones para la computadora o para el celular. Bueno, ese fue el tutorial. Espero que les haya gustado. Vieron que es muy útil la planilla de cálculo y hay muchas cosas más que se pueden hacer y vamos a ir avanzando eh, progresivamente. Así que díganme qué otros temas quieren que, que toquen los videos. Y si les gustó este tipo de contenido, suscríbanse. Pongan like, compartan, comenten, así puedo seguir haciendo más videos. Bueno, muchas gracias y los veo en el próximo video.